Es peligroso vivir, un amor tan delicado, que hace llorar y sentir, corazón desesperado. Es peligroso tener, un corazón descuidado, muy sensible a la pasión, tendencias. Corazón nunca amor, no merece que lo ame, que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable. Si no escuchas a razón, corazón desordenado, no pidas nunca perdón, estás siempre. Corazón nunca amor, no merece que lo amen, que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable. Porque cuando hay amor, casi todo se perdona. Para mí es la razón de mi amor por tu. Persona. Es peligroso vivir un amor tan delicado Que hace llorar y sentir corazón desesperado Cuando hay amor, casi todo se perdona, para mí es la razón, de mi amor por tu persona. Si mi corazón nunca amó, no merece que lo amen, que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable. Que se ahoguen el dolor en su soledad, culpable.